Sabemos que después del fin de semana llegamos desconectados de todo. Así que bienvenidos a Es Lunes y si el Crayusta lo sabe. Una franja dedicada a contarte en muy pocos segundos sobre los recursos disponibles en el repositorio institucional del Crayusta. Nuestra recomendación para el día de hoy es el artículo Efecto agudo del ejercicio físico y de intensidad moderada sobre las variables espirométricas en sujetos asmáticos bronco de Juan Carlos Sánchez, Adriana Jacomer, Clara Liliana Aguirre y Adriana Garita, disponible en el ICAT junto en la descripción. Con el objetivo de evaluar el efecto agudo que puede tener el ejercicio físico de intensidad moderada sobre las variables espirométricas en sujetos asmáticos broncodilatados, el artículo presenta la realización de un estudio cuasi-experimental de tipo antes y después. Y para profundizar en este apasionante tema, te invitamos a consultar el documento Effects of Exercise Training on Airway Hyperactivity in Asthma disponible en los recursos especializados del Crayista. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darle like al video, comentar y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con todo nuestro contenido. Hoy es lunes y el Crayista lo sabe. Hasta la próxima semana.